amigos de Gnosis TV eh, aquí nuevamente estamos con esta serie de conferencias de primeras cámaras con una serie de temas relacionados a la, a la Gnosis, eh, digamos temas básicos para eh, introducirnos y profundizar eh, en la Gnosis en estos estudios y tenemos la presencia del instructor gnóstico Horacio Chávez el cual nos va a hablar de un tema que tratar hoy, que es personalidad, esencia y... Eh, hola Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido, eh, te agradecemos la presencia. Gracias Paola. Eh, bueno, eh, como vos bien lo decís, continuando con las clases de este curso de No Cis TV, eh, vamos a continuar con el tema, ¿cierto? Bueno, ¿Qué, sí, ¿Qué tenías sí, preparado? Sí, bueno, así, es, para ¿qué que... es personalidad? Bueno, mira, eh, personalidad. Uno cuando conoce a una persona, lo que conoce de esa persona es su personalidad. Es decir, este, lo que yo conozco de vos o lo que una persona conoce de otra persona es toda su forma de expresión, toda su forma de ser, cómo se, cómo se presenta ante uno, su forma de pararse, su forma de, de expresarse, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso conforma lo que dentro de la noción se denomina la personalidad del eh, no nos olvidemos que estamos introduciéndonos en lo que es la parte de Gnosis relacionada a la psicología Gnóstica. Y esto es uno de los puntos importantes de la personalidad. y Dice el conocimiento Gnóstico que la personalidad es una energía. Es decir, justamente todo eso que nosotros conocemos de la otra persona es su personalidad y es energética. Y es lo que se desarrolla en nosotros desde los primeros años de vida, o sea, desde que nacemos y se dice que hasta los siete años se va formando esa personalidad. Bien, y ¿podrías darnos algún ejemplo para aclarar el tema de eh, cómo se expresa eh, ante los demás eh, esa personalidad? Claro, bien. ¿Cómo se manifiesta? Claro, claro, como, como bien un poco habíamos dicho al principio, o sea, se manifiesta en, en todas nuestras formas de actuar, es decir, este... Suponete, eh, la personalidad se va formando, como decíamos, desde los primeros años de vida y, y en la medida que el chico va recibiendo toda esa educación, todos sus ejemplos de vida, etcétera, etcétera, se va formando la personalidad y hace que se manifieste eh, en, en, en el diario vivir, ¿no es cierto? Eh, a través de sus eh, pensamientos, a través de sus palabras, su forma de, de, de caminar, etcétera, etcétera. Y como decíamos al principio, lo interesante de esto, Paula, es que es una energía que uno cree que es decir, está que es junto con la persona y hay que diferenciar lo que es la persona, que es nuestro cuerpo físico y nuestra parte psicológica y nuestras energías, es decir, dentro del metabolismo del cuerpo físico, y lo que es la personalidad, que es esa formación, es decir, que recibimos con la educación, ¿no? Claro, eh, y bueno, vamos a pasar al otro tema, que, que, es, que es la esencia, y bueno, todos tenemos esencia, ¿cómo, cómo podrías explicarnos esto? Claro, mira, un, un poco para, para redondear con relación primero a, a la personalidad para que quede claro um, la diferencia entre lo que es la personalidad y lo que vamos a definir después, que es la esencia. Eh, la personalidad decíamos que es una energía que se va formando desde que eh, nacemos, hasta los 7 años, con todos los estudios, con toda la, la educación, con todo lo que tenga que ver con los ejemplos que se da en la casa, con las vivencias que va teniendo ese niño en los primeros años de vida. Por eso es tan importante la educación de nuestros chicos, ¿no es cierto? Porque eso le va a dar la característica de su personalidad que lo va a acompañar toda la vida. Y esa, esa personalidad se va incrementando, se va acrecentando a lo largo de toda su vida con todas las vivencias, ¿no? Pero hay algo que tenemos que separar y es lo que vos me estabas preguntando, que es la esencia. La esencia es lo divino, lo espiritual, lo, eh, esa parte eh, que trasciende todo lo que tenga que ver con la parte material, física, incluso con esta vida misma. La esencia entonces podríamos decir que son los valores positivos que están en cada uno de los individuos. Y esos valores positivos, esos valores eh, naturales, esos valores trascendentales, que son aspectos del espíritu, son los que es decir, tenemos que rescatar de cada uno de nosotros. ¿no? ¿Y cómo se expresa eh, diariamente, así como decías, explicabas, de la personalidad, eh, esos valores, esas virtudes? Claro. Uno? claro. O sea, cuando uno habla de valores, estamos hablando de todo lo positivo que puede tener un individuo. Eh, por eso es que, eh, se supone que eh, en todos los aspectos podríamos decir eh, bueno por catalogarlos de alguna manera, claro. pero sabemos que eh, es un poco más allá de lo del es bien y del mal. Es malo, ¿no? Exacto, porque ¿quién puede definir eso, no es cierto? Pero más o menos podríamos decir que los valores son todas las cosas positivas que se pueden expresar en el ser humano. Eh, ¿Qué sé lo? Bondad, amistad, eh, buenas relaciones, armonía, paz. Todo eso, eh, de alguna manera, está encerrado dentro de lo que nosotros denominamos, dentro del conocimiento gnóstico, la esencia decir, eh, sí. y también hay algo interesante dentro del conocimiento gnóstico decimos que la esencia es una partícula divinal espiritual con la cual nosotros podemos desarrollar eh, en el ser humano puede desarrollar lo que eh, normalmente las religiones llaman alma ¿Sí? entonces eh, nosotros tenemos alma o no tenemos alma ah mirá que interesante esa, esa, esa, esa deducción es interesante porque en realidad si nos vemos desde el punto de vista de lo que estábamos hablando recién eh, uno tiene una esencia uno tiene una chispita divina. Por eso también decimos que la esencia es como una chispa divina, es una partícula de Dios, es una parte divinal que está encerrada dentro de nosotros y que de alguna manera, eh, si nosotros logramos eh, capitalizar eso dentro de nosotros, podremos crear el alma. Uno de los aspectos interesantes de lo que es el conocimiento gnóstico, las instituciones gnósticas, que son, una, eh, son también denominadas escuelas, Creadoras de alma, porque nosotros podemos crear nuestra alma. Es, hay una frase muy normal que se dice que el hombre es un, un ser desalmado. Es que, es que, de alguna manera, mientras que nosotros no se expresa todo eso positivo que estamos hablando, todos los valores que tienen que ver con la esencia, podemos decir que somos desalmados. Entonces, los que vemos crear alma, ¿cómo? Alimentando esos valores positivos. Justamente para que a través del alimento de esos valores positivos, de esa esencia, pueda tener en esa persona el desarrollo de todos esos aspectos positivos a través de lo que hoy hablamos, la personalidad, ¿no? Claro, por lo que vos decís, eh, deberíamos tener un desarrollo armonioso tanto de la personalidad y de la esencia, debería haber un equilibrio, ¿no es cierto? Claro, claro, es cierto, por lo que vos decís, o sea, tiene que haber un equilibrio, porque suponete, eh, si, si nosotros eh, a esa persona, a ese chico, a ese individuo desde los primeros años de vida no se le educa, y no se le dan buenos ejemplos de vida relacionados que están, o que estén acordes con lo que son los valores positivos de la esencia, obviamente es imposible que en él se pueda expresar esas, esos aspectos de la esencia. Porque si, si es educado con violencia, con malos tratos, con malos ejemplos, es decir, no tiene una buena educación primeros añitos, obviamente en él es muy difícil que se expresen esos aspectos de la esencia o de los valores espirituales y positivos que están en cada uno de nosotros, ¿no? claro. eh, Y pasando al último puntito, digamos, de, del tema de hoy, que hablábamos de, de ¿qué es Ego? Claro, eh, ahí hay, hay, eh, de alguna manera dejamos eh, bien definido toda nuestra Constitución decíamos, la personalidad, que es la manifestación, lo que se expresa de nosotros, esa energía, la esencia, que son los valores, todo lo positivo que se va a expresar a través de la personalidad, pero no nos olvidemos que lamentablemente en el ser humano y en las condiciones en que estamos, es decir, este, se, se expresa lo que dentro del conocimiento gnóstico se denomina ego, o yoes, o mí mismos, o tantos nombres que he recibido a lo largo de todos los tiempos, distintas este, eh, filosofías o conocimientos, eh, y ese ego es lo que también las religiones llaman por ejemplo pecados capitales. Ese ego sería todas las partes negativas que existen en cada, en cada ser humano. Y que lamentablemente ese ego de alguna manera está atrapando a lo que denominábamos la esencia, los valores positivos. O sea, fíjate, eh, si la esencia es, son valores positivos, por ejemplo, eh, un valor positivo sería el amor. Eh, el, la manifestación de ese amor en una persona, el valor negativo que la tiene atrapada es el odio, ¿no es cierto? El rencor que de alguna manera no deja que en esa persona se pueda expresar el amor, ¿me entendés? Entonces el ego, lo que nosotros denominamos dentro del conocimiento gnóstico el ego, es todo lo opuesto a la esencia. Por lo que vemos hoy comúnmente en el Diario Vivir eh, se expresaría más el ego que la esencia, ¿no? Porque claro, sí, es cierto. La mayoría de las personas. Y sí, es así. Lamentablemente es así. Es decir, porque dentro del conocimiento gnóstico nosotros decimos que eh, nosotros tenemos un 97% de agregados psicológicos o de ego contra un 3% de esencia. Es decir, por eso es que está la, la humanidad está en la situación en que se encuentra en estos, en estos tiempos, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente el ser humano tiene dentro de sí todos esos aspectos negativos que son los que producen odio, rencor, envidia, pereza, lujuria, eh, de alguna manera todos los conflictos que llevamos dentro, que son los que producen guerras y terribles situaciones embarazosas dentro de, de la humanidad, ¿no es cierto? Bien, porque son mayoría, lamentablemente en el ser humano existe eso, y lo que tenemos que aclarar eh, dentro uh -huh. del conocimiento de tipo, podemos decir que esto no es natural del ser humano, esto es creado por nosotros. El ego no es una de naturaleza humana, es decir, lo hemos creado nosotros con nuestras malas formas de pensar, de sentir, ¿no? Bueno, Entonces, eh, por lo que me estás diciendo, en la mayoría de las circunstancias de mi vida eh, estaríamos manejados por esos egos, eh, por esos yoes. Es decir, eh, es como que la mente, eh, ellos ponen en la mente lo que nosotros tenemos que pensar, en nuestra boca lo que debemos hablar, en nuestro corazón lo que debemos sentir. Eh, ¿Es así ahora sí Claro, claro, es cierto, lo que vos decís, un poco eso eh, es lo que eh, se manifiesta con más eh, frecuencia en el ser humano, la, la expresión de ese ego, de ese agregado psicológico, y que como, como decíamos al principio, se expresa a través de nuestra personalidad, o sea, de la energía que conforma nuestra personalidad. Por eso es tan importante, y volvemos a rescatar, a rescatar lo que hablábamos al principio, de... Eh, que el, la educación que tienen que recibir nuestra juventud, nuestros niños, es eh, educación basada en buenos ejemplos, en educación acorde a los valores positivos, es decir, porque de esa manera va a tener una personalidad, una energía en ese ser humano, a través de la cual se va a poder expresar todos los aspectos positivos de la esencia, y no del ego, pero sí. Si, Claro, y es, que lo, es lo que ha sucedido, lamentablemente, a lo largo de quizás de miles de años, eh, el ser humano ha recibido dentro de su forma, de su constitución, de su, de su educación, todos los aspectos negativos. A veces, obviamente, uno puede decir, bueno, pero entonces la falla está en nuestros padres, en la educación, y, y no es que sea una falla, es una condición que se ha dado a lo largo de miles y miles de años de un estado en el cual la humanidad ha ido decreciendo lo que se llama la posibilidad de desarrollar todos sus valores espirituales en deprimento o, o, o en definitiva para dar paso a todos los aspectos relacionados al ego ¿no? Claro, eh, muchas veces no descubrimos o no nos damos cuenta por qué nos pasan las cosas por qué sufrimos, por qué tenemos enfermedades, por qué tenemos problemas entonces eh, el yo o los yoes son la causa la, la causa del sufrimiento del ser humano es justamente el agregado psicológico, el yo, el mí mismo, eh, los diablos rojos de sed, como le llaman en la cultura o el conocimiento egipcio, los. Este, bueno, tiene un montón de nombres que por ahí ahora se me van, ¿no es cierto? Pero lo que decíamos hoy, los, los pecados capitales de las distintas religiones. Todo eso son lo que ha hecho que lamentablemente el ser humano se encuentre en las condiciones en que hoy se encuentra. Y obviamente son los causantes, como bien vos lo bueno, decís Paola, de sus enfermedades, de sus estados psicológicos negativos, de sus temores, de sus miedos, de sus traumas. Entonces, eh, por eso es que dentro del conocimiento gnóstico nosotros hacemos... Este, en esta clase desarrollamos esto para que la gente sepa cuáles de estos tres puntos, o que queden bien definidos estos tres puntos la personalidad, la esencia y el ego para que tengamos material de estudio y de trabajo sobre uno mismo, ¿no es cierto? ¿Hay alguna práctica que podamos hacer diariamente para descubrir en nuestro accionar eh, qué ego se está manifestando? Sí, sí, sí, sí dentro de, de lo que podríamos decir eh, esta clase podríamos eh, darles ya una idea a, la, a los televidentes de cómo empezar a, a conocerse mejor a sí mismo porque ese es el objetivo para eso son estas esta conferencias y estas clases para que uno empiece a tener un conocimiento mejor sobre sí mismo porque uno se conoce uno puede decir, bueno, yo me conozco, yo soy Horacio, sí. o puedo decir, si yo soy Paola, estoy así, pero uno se conoce muy superficialmente eh, conocerse bien a fondo es el objetivo básico de esto, ¿no es cierto? Entonces, hay una clave que nosotros dentro del conocimiento gnóstico lo llamamos eh, la clave de Sol, la cual vamos a desarrollar después. Pero me gustaría primero darles como... Eh, lo, eso lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿me parece uh -huh. bien? Poder? Sí, sí, sí. Eh, Hoy vamos a dar como, como práctica eh, lo que nosotros le de, de llamamos dentro de la Gnosis el observarse. O el, el observador observado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros... ...tengamos la constancia a lo largo del día... ...de que en todas nuestras formas de, de actuar a lo largo del día... ...en yo, nuestra casa, en el trabajo, en el estudio, etcétera, etcétera... Eh, ...nos pongamos a observarnos. Pero no como decir, bueno, ah, es eh, decir, este, bueno... ...es como... hay una separación, o sea, observador y observado... ...como que nos dividimos la atención entre que... ...nos observamos a nosotros como desde afuera hacia nosotros viéndonos actuar. Es decir, suponete que en un día yo estoy hablando con, qué sé yo, con una persona en el trabajo y esa persona me dice algo que no me gusta y yo empiezo a, a levantar la voz o a ponerme nervioso, ¿no es cierto? Entonces en ese momento yo digo me tengo que observar y me observo y me veo actuando a ver cómo, estoy, cómo me estoy dirigiendo a esa persona y veo que estoy levantando la voz Veo que me estoy sintiendo mal, que empiezo a transpirar. Entonces me doy cuenta que dentro de mí se están moviendo cosas que antes no me había dado cuenta. Entonces, con esa práctica de observador-observado, empiezo a observarme mi forma de actuar a lo largo de, de la vida. ¿no? Eh, eso lo tendríamos que hacer continuamente, porque si no. Porque hoy descubrimos un yo y mañana, si no lo seguimos, eh, se vuelve a expresar nuevamente. Claro, claro. Eso sería una práctica que tendríamos que hacer de forma constante. Si sí, constantemente nosotros tendríamos que estar observándonos nuestras formas de pensar, de sentir y de hablar. Y de actuar, ¿cierto? Para darnos cuenta qué cosas se están manifestando en mí. No nos olvidemos, vamos a recalcar otra vez. La esencia, los valores positivos, espirituales, divinales que existen dentro de cada uno de nosotros son todas esas cosas positivas. Bondad, armonía, paz, amor, bienestar, eh, qué sé yo, cariño, todo eso eh, que se puede expresar a lo largo del día en, en, en nuestra vida, ¿no es cierto? Y todas esas cosas negativas, ira, lujuria, envidia, pereza, malos tratos, eh, levantar la voz con ira, eh, no sé, distinta, orgullo, vanidad, eh, todas esas cosas salían la parte negativa de los egos. Y eh, darnos cuenta que todo eso se expresa en lo que nosotros denominamos al principio, cuando comenzamos esta clase, que era la personalidad, que es energética, ¿no es cierto? Y que, déjame redondear con relación a la personalidad, porque hay que tener en cuenta que esa personalidad nos va a acompañar en toda esta vida y se va a robustecer con todas las acciones de nuestra vida. ¿Mm? No sé si quieres agregar algo más eh, para terminar el tema. Gracias. Ya, creo que más o menos, para que ha quedado más o menos claro estos tres aspectos sí, que queríamos bien. definir en esta en esta clase, ¿no es cierto? Eh, obviamente calculo yo que en la próxima clase iremos, si nos hemos quedado eh, si nos hemos olvidado ah, de algo, lo, lo no vamos, a, le vamos a poner un paréntesis y lo, lo, lo agregamos. ¿Te parece? Bien, muy bien, entonces te agradecemos la presencia y bueno, Seguimos en el próximo tema. Eh, muchas gracias, Horacio. No, gracias a